Más soldado. ni quiere tampoco el más, que le vendan un barrio con un brazos, ni quiere más poder, ni quiere plantas catalinas sobrevaluadas. Este pueblo quiere que manejen con pulcritud, con transparencia los recursos públicos que pagan los ciudadanos en impuestos. Y este pueblo quiere además que todo lo que se han robado se recupere y quiere además que aquellos que han robado, que se han hecho, que se han enriquecido con recursos públicos reciban las sanciones que le impone la ley, que no haya más impunidad. Es el momento en que no haya más, que haya un, no haya borrón y cuenta nueva para que efectivamente se, se a la corrupción, se acabe con la impunidad y no haya funcionarios enriqueciéndose ilícitamente con los recursos públicos. Esta marcha es un llamado, es una manifestación, es una expresión de esa que tiene la ciudadanía por décadas y hoy aquí todos y todas las que estamos aquí estamos precisamente marchando, manifestándonos para que las autoridades oigan esta exigencia de la ciudadanía dominicana.